El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en ER. Video número 16. Recordemos las terminaciones de los verbos regulares terminados en ER en tiempo pasado o pretérito.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 Hieron. En este video, we are going to study the following regular verbs ending in er in past tense or preterie. En este video, vamos a estudiar los siguientes verbos regulares terminados en er en tiempo pasado o pretérito. 1. Complacer. 2. Convencer. 3. Morder. 4. Mover, 5. Nacer, 6. Obedecer, 7. Oler, 8. Perder, 9. Pertenecer, 10. Prender, 11. Proteger, 12. Recoger, Comenzamos con el verbo complacer. Yo complací, tú complaciste, él, ella, usted complació, nosotros, nosotras, complacimos, vosotros, vosotras, complacisteis, ellos, ellas, ustedes complacieron. La cantante complació al público. Convencer. Yo convencí. Tú convenciste. Él, ella, usted convenció. Nosotros, nosotras convencimos. Vosotros, vosotras convencisteis. Ellos, ellas, ustedes convencieron. Yo convencí a mis amigos de ir a la iglesia. Morder, yo mordí, tú mordiste, él, ella, usted mordió, nosotros, nosotras mordimos, vosotros, vosotras mordisteis, ellos, ellas, ustedes mordieron. Un perro me mordió la semana pasada. Mover. Yo moví, tú moviste, él, ella, usted movió, nosotros, nosotras movimos, vosotros, vosotras movisteis, ellos, ellas, ustedes movieron. Saúl movió todas las cajas de la bodega. Nacer yo nací, tú naciste, él, ella, usted nació, nosotros, nosotras nacimos, vosotros, vosotras nacisteis, ellos, ellas, ustedes nacieron. Hoy nació mi primer nieto. Obedecer. Yo obedecí. Tú obedeciste, él, ella, usted obedeció, nosotros, nosotras, obedecimos, vosotros, vosotras, obedecisteis, ellos, ellas, ustedes, obedecieron. Nosotros obedecimos a nuestra maestra. Oler yo olí. Tú oliste. Él, ella, usted olió. Nosotros, nosotras olimos. Vosotros, vosotras olisteis. Ellos, ellas, ustedes olieron. Él olió la comida que su mamá había preparado. Perder yo perdí, tú perdiste, él, ella, usted perdió, nosotros, nosotras perdimos, vosotros, vosotras perdisteis, ellos, ellas, ustedes perdieron. Miguel perdió las llaves de su apartamento. Pertenecer. Yo pertenecí. Tú perteneciste, él, ella, usted perteneció, nosotros, nosotras pertenecimos, vosotros, vosotras pertenecisteis, ellos, ellas, ustedes pertenecieron. Yo pertenecí a los Scouts durante 10 años. Prender yo prendí, tú prendiste, él, ella, usted prendió, nosotros, nosotras prendimos, vosotros, vosotras prendisteis, ellos, ellas, ustedes prendieron. Ustedes prendieron la luz porque estaba oscuro. Proteger. Yo protegí. Tú protegiste, él, ella, usted protegió, nosotros, nosotras protegimos, vosotros, vosotras protegisteis, ellos, ellas, ustedes protegieron. Nosotros protegimos a los perros del fuego. Recoger. Yo recogí. Tú recogiste, él, ella, usted recogió, nosotros, nosotras recogimos, vosotros, vosotras recogisteis, ellos, ellas, ustedes recogieron. Pedro y Luis recogieron toda la basura.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 El tiempo pasado, verbos regulares terminados en "-er", video número 16. El tiempo pasado en español.